Hola a todos, mi nombre es Sofía, soy estudiante de la licenciatura en Química de la Universidad Pedagógica Nacional y hoy quiero mostrarles por qué se dice estudiante de la licenciatura en Química. Acompañen. Muchísimas gracias. Bueno. Una de mis partes favoritas de estudiar licenciatura en química es su enfoque en investigación. Hay investigación tanto disciplinar como pedagógica y didáctica y yo hago parte del grupo de investigación Chimella, en el que estoy trabajando la extracción de aceites esenciales de desechos alimentarios. Ella no es nadie, yo no sé quién es. <risa> ¿De casualidad alguno de los laboratorios de la parte de atrás está abierto? Sí, por aquí. Gracias. Muchas gracias. Gracias a Dios de la Universidad y mi departamento, tuve la chance de ir a la Ispe de Toulouse para mejorar mi nivel de lengua y estudiar un máster en la Si te interesa la enseñanza de la química y te proyectas como un docente investigador, te invito a que hagas parte de la licenciatura en química de la Universidad Pedagógica Nacional.